en este video vamos a ver cómo realizar la exportación de un archivo pdf cuyo destino sea la impresión desde mi maqueta en primer término como en deseo que en el pdf no se visualicen los auxiliares de maquetación voy a destildar si esto está tildado lo voy a destildar el iconito que está en la columna donde está la impresora y entonces, esto va a hacer que cuando yo exporte, esos auxiliares dejen de verse en la maqueta. Para realizar eh, la exportación, debo venir a Archivo, elegir Exportar y elegir Guardar como PDF. De inmediato se va a abrir esto que es el Revisor de Diseño. Y aquí van a aparecer si hay conflictos o errores en las páginas del documento. Esta identificación de conflictos va a variar según sea la salida que yo esté proponiendo por ejemplo si se tratara de un pdf x1a todo esto aparece como problemas para la impresión y yo debería resolverlo porque son incompatibilidades con este formato de exportación en nuestro caso vamos a elegir exportar como pdf 1.4 Aquí me está informando que hay desbordamiento de texto en, los, en la página 2, en los textos 19 y 22. Desbordamiento de texto quiere decir que el texto es más extenso que lo que se está mostrando en la caja. Si esto me ocurriera con un texto que yo hubiese colocado o con un texto escrito por mí, debería resolverlo eh, definitivamente antes de hacer la exportación, en mi caso esta advertencia tiene que ver con que yo he usado texto de muestra y cuando se utiliza texto de muestra siempre va a haber desbordamiento de texto por eso voy a decirle ignorar errores, se despliega así la persiana que me va a permitir configurar la exportación, en primer término aquí yo podría cambiar eh, si quisiera la ruta en donde voy a guardar el archivo y denominar el archivo como yo quiera por ejemplo le voy a denominar salida impresión porque voy a configurar ahora un pdf apto para la impresión eh, desde la primera pestaña puedo elegir que se van a, van a imprimir todas las páginas en mi caso aquí está la compatibilidad con el tipo de pdf que yo elegí recién voy a dejar tildado generar miniaturas, guardar los marcos de texto enlazados como artículos de pdf y me voy a detener en esta sección de la pestaña porque eh, es muy importante para nuestro propósito. En primer término puedo elegir que se comprima el texto y los gráficos vectoriales porque esto no va es una compresión sin pérdida que no va a afectar la nitidez ni del texto ni de los gráficos vectoriales y aquí a continuación voy a configurar cómo va a proceder el programa respecto a los gráficos de mapa de bits me ofrece primero método de compresión por defecto en este caso me está saliendo automático pero yo como se trata de un archivo cuyo destino es la impresión no quiero que haya compresión directamente voy a elegir ninguno si eligiese compresión, debería elegir compresión ZIP sin pérdidas. Bien, nunca JPG con pérdidas, ni tampoco automático. Entonces voy a elegir ninguno. Aquí, eh, si hubiera elegido un método de compresión con pérdidas, me permitiría elegir la calidad, que en este caso siempre debería ser máxima. Y nos vamos a detener en esta opción que dice resolución máxima, de imagen. Si yo lo tildo, aquí me permite establecer un valor máximo de resolución para las imágenes de mapa de bits. ¿Esto qué va a hacer? Que si ocurre que en mi maqueta yo hubiera colocado una imagen con una resolución mayor a 300 dpi, por ejemplo, como fue el caso de esta que estaba configurada prácticamente a 600 dpi, el programa va a reducir la resolución y qué va a provocar cuando reduzca esta resolución repasemos nosotros sabíamos que la resolución es igual al cociente entre el tamaño en píxeles y el tamaño de impresión ¿sí? aquí el programa me ofrece reducir r sí, pero va a mantener constante el tamaño de impresión porque no sería una condición que modificara el tamaño de impresión que yo he previsto en la maqueta. Entonces, si yo modifico esto reduciéndolo, manteniendo constante acá el denominador de esta fracción, necesariamente se va a modificar el tamaño en píxeles. Es decir, que lo que va a hacer indirectamente el programa es reducir el tamaño en píxeles de aquellas imágenes que están configuradas con exceso de tamaño en píxeles. De ese modo, lo que va a hacer es reducir el peso del archivo final, del pdf final, sin afectar la nitidez de las imágenes porque van a quedar configuradas con una resolución de 300 dpi ¿bien? quiere decir que entonces lo que nosotros aceptamos que el programa haga cuando tildamos esta opción es que establezca un equilibrio entre nitidez y peso porque va a reducir el tamaño en píxeles de aquellas imágenes que tenían exceso de información. Cuidado que acá dice resolución máxima, esto qué quiere decir que si se diera el caso inverso, de que yo hubiera colocado una imagen con déficit de píxeles, ¿sí? que eso implicaría que tendría una resolución inferior a 300, no la va a subir, ¿sí? simplemente va a reducir el tamaño en píxeles de las imágenes que estén sobradas, pero nunca me va a remuestrear agregando información. Muy bien, eh, esto configurado así, paso a la pestaña tipografías en este caso me ofrece las tipografías a empotrar me está ofreciendo un arial que yo no he usado en mi maqueta entonces la voy a pasar para el otro lado y voy a dejar solo para empotrar las tipografías que yo voy a utilizar he utilizado en mi maqueta en extras no voy a tocar nada en visor voy a dejar una página simple y la configuración predeterminada de visores. Ustedes podrían configurar otras opciones si quisieran. En la pestaña seguridad yo podría utilizar una contraseña y si coloco una contraseña, puedo restringir que el documento se pueda imprimir, que se pueda cambiar, que se pueda... Eh, copiar el texto y los gráficos, o se puedan hacer anotaciones en los campos. Yo voy, no voy a configurar contraseña. En color, me interesa, como he eh, eh, previsto que este va a ser mi PDF con destino a impresión, debo configurar que aquí es una salida para impresora. Bien, Puedo tildar que use el perfil de color que tiene incrustadas las imágenes e incluso algún propósito de conversión. Podría eh, utilizar eh, para imágenes el perfil de, cruz de color incrustado, si lo deseo. Y eh, la última opción es preprensa, que me serviría para el caso en que yo fuera a destinar mi PDF a una impresión de tipo offset. Y entonces podría aquí configurar algunas opciones. No voy a modificar nada y simplemente le voy a decir guardar. Ya quedó guardado y a continuación vamos a ver cuánto pesa este archivo y qué aspecto tiene. Aquí está mi archivo. y Si lo visualizo, este es mi PDF ¿sí? con todas las páginas. No se ven los auxiliares de maquetación y este es el aspecto que puede tener. El peso del archivo en este caso es 9607 KB.